Hola, les saluda Sara Rodríguez y hoy quiero compartir con ustedes mi review sobre la novela Kim ji nacida en 1982 de la autora coreana Chon nam joo Bueno, antes de comentarles sobre nuestra impresión sobre el libro, queremos compartirles un poco sobre la escritora. Chon nam joo ella fue gu guionista por 10 años y Luego eh, se dedicó a la escritura, en este caso uno de sus libros es este, Kim ji un nacido en 1982 y el cual eh, hoy voy a hacerles el review antes de darle nuestra impresión Queremos comentarles nuestra experiencia de cómo pudimos conseguir el libro aquí en Panamá. En verdad, eh, estuvimos muy emocionados cuando lo encontramos porque se nos hizo súper difícil conseguir un ejemplar en el tiempo en que estuvimos buscándolo. En verdad, eh, nosotros queremos comentarles que este libro fue un logro. Eh, muy pocas librerías en Panamá lo tienen físicamente y lo pudimos conseguir en uno de los lugares que menos pensábamos que podía estar si quieren saber más nosotros tenemos un video al respecto para que sepan sobre cómo fue que lo conseguimos y bueno finalmente pudimos leerlo y queremos dar nuestras impresiones sobre el libro La historia de Kim ji eun nacida en 1982 Trata del de, personaje principal, que obviamente que se llama Kim ji es una mujer que debe enfrentar miedos, prejuicios y que le rodean una serie de situaciones que eh, de alguna manera influyen en su desarrollo en el hogar específicamente ella es una mujer coreana y tiene un nombre muy particular porque es un nombre que es muy común o fue muy común en el tiempo en que ella nació y vivió en este caso eh, nos llamó mucho la atención de parte de la autora de que ella había pasado por casi las mismas situaciones que el personaje en el caso laboral y eh, se le hizo muy difícil a, a la autora puede conseguir un trabajo luego de ser madre y a raíz de esto es que ha podido eh, dar a luz este libro, esta novela y eh, empezó a investigar sobre eh, las estadísticas y las situaciones de la mujer a nivel socioeconómico en Corea del Sur y a raíz de esta información y esta investigación fue que empezó a escribir su novela que también la vamos a poder leer y ver detalles muy particulares de la cultura coreana en los años 80 y 90 que vivía la mujer. A pesar de que en el año en que ella nació, en 1982, el personaje eh, tenía en ese entonces Corea muchas oportunidades para las mujeres, sin embargo, eh, todavía a nivel de las tradiciones eh, enfrentó muchos problemas y bueno, Espero que lo lean porque en verdad eh, la idea no es comentarles todo el libro sino también analizarles un poquito la situación eh, del personaje desde una perspectiva de análisis que ustedes puedan eh, hacer sus opiniones al respecto. Este libro a nivel de confección cuenta con 57 páginas. Me parece que es un libro que es fácil de transportar y de llevar a cualquier lugar por eh, pocas páginas que cuentan, sin embargo, a pesar de su pequeño tamaño, tiene eh, muy, muy buena eh, cantidad de páginas para eh, su lectura y el tema del papel también está súper ecológico. La editorial que conseguimos nosotros es a través de Alfaguara. La portada sí me llamó mucho la atención porque esta portada en español es súper diferente a las portadas que, que vimos pues en internet y que nos pusieron de referencia para hacer el review eh, son súper diferentes a las ediciones en inglés y en otros idiomas que pudimos ver a través de la internet y nos pareció algo muy curioso ¿no? de que no, no se mantuvo la misma idea visual de la portada sin embargo, eh, entiendo que es un tema ya de editoriales, ¿no? pero es muy curioso. Está hecho de una manera bien sencilla, bien lograda. Eh, la lectura en verdad que te atrapa, te, te lleva mucho a ver toda la historia del personaje desde su nacimiento hasta su presente y poco a poco te va haciendo un análisis de su situación y el porqué de todo lo que afronta el personaje. En este caso su autora Chonam Yu menciona que deseó utilizar en la fecha de nacimiento de 1982 del personaje porque en esa época eh, habían ciertas mejoras incipientes en cuanto a la discriminación sexual en Corea del Sur pero a pesar de tener mayores acceso a la educación y oportunidades socioeconómicas eh, siempre hubo esa frustración en cuanto a las prácticas y las leyes discriminatorias que prevalecían y que hasta la fecha poco a poco se han ido superando pero que todavía se presentan. Este libro ha gustado mucho a nivel de las mujeres, a nivel del empoderamiento femenino porque obviamente refleja las situaciones que muchas mujeres afrontamos a nivel tanto de discriminación laboral, sexual y también eh, como mujeres las desventajas que presentamos en nuestras vidas, en nuestras realidades y que de alguna manera se ven reflejados al 100% en el personaje. Pienso yo que demasiado, porque eh, es una historia que para mi concepto tiene sus momentos, pero no, no todo el tiempo eh, encuentro o no hay momentos en que encuentro que sean positivas, sino más pesimistas ¿no? a nivel de tragedia del personaje. Y que pienso yo que es una manera también de que la autora quiera atraer a sus lectores y que de alguna manera influya en, en, el, en la emoción ¿no? de, de leerlo. Eh, también es importante recalcarles que este libro tuvo sus cosas buenas y así también tuvo sus objeciones a nivel de la sociedad coreana, en especial fue muy criticada, según decían eh, podían de alguna manera ver el lado negativo de la, de la sociedad masculina, en este caso los hombres en Corea y eh, pienso yo que hay que tomarlo como algo que es una ficción y que nos sirve para hacer un análisis de nuestras realidades y de alguna manera tratar de mejorar estas situaciones o que las mujeres tengamos mejores oportunidades o que de pronto los hombres lo puedan tener en consideración ¿no? y eh, de este punto de vista creo que ella intentó llevar este mensaje a través de la historia más que de una realidad al 100% porque obviamente el personaje eh, pasa muchas cosas y que pienso que no todo el tiempo es así para las mujeres pero que de alguna manera sirven para ese análisis y ese pensar sobre eh, nuestras realidades como mujeres. Este libro, eh, me considero que este libro considero que es muy entretenido, eh, tiene sus partes críticas, obviamente, como mencionaba, eh, pero a nivel ortográfico y a nivel de eh, contar la historia, fue eh, muy buena, es muy entendible, incluso hay términos eh, coreanos que te lo ponen textual y te lo explican, que eso también para los que no entienden la cultura coreana, ...se puedan ir retroalimentando de esta información. Eh, yo sí pienso y recomendaría este libro... ...y siento que lo pueden disfrutar desde hombres y mujeres... Eh, ...desde el punto de vista de que lo analicemos... ...y no lo veamos como, como un ataque hacia el hombre. Sus personajes son personajes muy ricos. Pienso yo que sus personajes son muy ricos. El ritmo narrativo también es muy bueno. Y eh, a veces me generó un poco de un poco verosímil por el tema trágico del personaje y también eh, que esperaba algo más en la, final, en la parte final del, del personaje, ¿no? esperaba un, un final feliz por decirlo así o algo muchísimo mejor, no es que no tuviera un final feliz pero sí eh, me esperaba un poco más sobre el cierre del personaje. No sé si, si esto continuará porque me quedó como un poco abierta la historia para mi concepto. Tiene una capacidad de enganchar, como les decía, y eh, sirve también como referencia a nivel estadístico para comparar la realidad coreana y nuestra realidad latinoamericana, que creo que de alguna manera tenemos algo que compartimos como mujer, y que afrontamos el día a día, casi igual que Kim jong y siempre vamos a encontrarnos identificadas con este personaje de alguna manera.